un inconveniente esta semana porque hay una persona que ya está irrespetándome mucho como alcalde, ya me está irrespetando como alcalde y está irrespetando el pueblo de Arenoso, señor. Ahí hay un teniente llamado Corsino, que ese señor está chantajeando Está extorsionando el pueblo de Arenoso y el pueblo de Arenoso está harto de llamarme a la atención, de decirme que qué es lo que va a pasar con ese hombre, que qué es lo que va a pasar con ese hombre. Donde él sabe que hay un frise que están vendiendo dos cervezas, allá va a poner un semanal de cuatro mil pesos. Donde hay un punto, lo primero que coge es para el punto. Yo sé en todos los puntos que ese señor iba y cobra. Todo ese, ese, ese desastroso que ese hombre hace pueblo, ese hombre lo que llegó con un hambre de dinero, que lo que vive traicionando, señores, Arenoso es un pueblo de personas, trabajadores, de muchachos que salen al futuro. Señores, ahí tenemos muchos muchachos que viajan a los Estados Unidos trabajando, se han conseguido su chelito. Y desde que lo ven un motor y una cadena puesta, se lo quiere quitar la cadena, le quiere quitar el motor, le quiere quitar 20 mil, le quiere quitar 30 mil. Señores, yo tengo más de 50 testigos. De Arenoso que él lo extorsiona, que le quita 20, que le quita 30, que le quita hasta 40 mil pesos, señores. Hasta a mí mismo y se me dice que tengo que darle, que, que tengo que darle, que está sin nada ahí, que, que se señor, yo que señores, es un extorsionista ese señor. Y como ustedes pueden ver, hay un video. Ese video que subieron ahí, eso ustedes saben que es mucha mentira. Ese video. Eso ni la pandemia existía cuando subieron ese video ahí, ni la pandemia. Señores, eso es un video viejo. No se dejen confundir. eso Es un video viejo que estábamos en el parque, inaugurando el parque. Pero la policía sabe que el pueblo, que el país, no confía en ellos por la delincuencia que la policía se está convirtiendo. Por las extorsiones que tenemos. ya estamos hartos. El pueblo de Arenoso está harto de que lo atropellen. Nos agarraron un regidor los otros días porque no quiso dar Fue a Golpe también. Y así se me fue encima. De mí. Señores, es en un atropello por pues, donde quiera. Desde que una persona que ya anda al en un motor que se bañó y anda lavadito, le quiere quitar el motor aunque tenga los papeles o dinero, o dinero. Yo tengo la prueba. Se va a saber de ahora en adelante a todas las personas que lo están estacionado, porque el pueblo se va a tirar a la calle y el pueblo va a decir toda la extensión que ese hombre le ha hecho. Y vamos, esto va a seguir hacia adelante. porque Porque nada más salió ese señor, el vocero de la policía de San Francisco Macorís diciendo que yo hice, que yo hice, que yo hice. Yo no le he el respeto a nadie. El respeto, el respeto me lo ha faltado a mí, yo soy el alcalde del municipio de Arenoso y me debo respeto, y me debo respeto. ¿Cuántos años tengo yo siendo alcalde? Nunca ha pasado nada. Y vamos a tener que ir a la capital, voy a la federación de alcaldes, vamos a ir a toda parte donde tenemos que ir. Y esto se va a tener que aclarar porque nosotros no vamos a permitir que Arenoso tenga un atropello con todo el mundo, señores, y dándole galletas a los ciudadanos. Y ya los señores agarran el regidor, ya quieren llegar al alcalde, pero ¿cómo va a hacer eso? No, no lo vamos a permitir, Señor, porque ese hombre lo que quiera andar torsionando, torsionando todos los negocios. En Arenoso siempre hay una fiesta a las 12, a las 1 de la noche, a las 3, y no pasa problema. ¿Por qué? Porque él cobra. Él cobra para dejar su fiesta clandestina. Ahora cuando él ve al alcalde, ve odio. Porque como al alcalde no le va a dar un centavo, él ve odio. Si él veo al alcalde, ve odio, porque el alcalde no le va a dar, el alcalde se respeta y yo no pago por andar en mi pueblo. Yo no pago por eso. Pero ese cree que todo el que pisa un pie en Arenoso tiene que pagarle. No, señor. Esto va a llegar muy lejos. Esto no se sabe dónde va a llegar, pero va a llegar lejos porque aquí vamos a seguir investigando, investigando y a la policía aquí hay que ponerle régimen y principalmente a la de Arenoso.